de más bien introducir un análisis más bien eh, de naturaleza más política y sociológica respecto a, al papel que cumplen los medios de comunicación hoy a escala planetaria, a escala regional, a escala uh, nacional eh, y por lo tanto eh, destacar no solamente la importancia estratégica que tienen los medios de comunicación, sino también tratar de identificar cuál es la orientación del valor estratégico que tienen los medios de comunicación en el campo de disputa eh, estratégica hoy. Eh, es decir, los medios de comunicación como una extensión de la disputa eh, geopolítica. Voy a uh, mmm, tratar de ilustrar una, una hipótesis eh, apelando más bien a documentos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto al papel que le asignan a los medios de comunicación en aquellos países particularmente considerados hostiles a los intereses norteamericanos. Y me voy a referir básicamente, en este caso, al, al caso de Venezuela, al caso de Bolivia y al caso de eh, Nicaragua. Y empiezo por la hipótesis. Mi hipótesis de trabajo es que en esta en esta guerra global que hoy día, en la que hoy estamos viviendo, en la que hoy vive la humanidad, eh, en esta guerra por geopolítica, por preservar rutas marítimas, dominio sobre rutas marítimas, por preservar regiones que tienen potenciales recursos naturales, en esta disputa por eh, preservar el control de los mercados, ha, ha convertido, esta disputa geopolítica, ha, han convertido a los medios en una herramienta en un instrumento de la panoplia militar. Dicho de otra manera, en esta guerra geopolítica, los medios, una buena parte de los medios hegemónicos, están adquiriendo la dimensión de aparatos militares, de grandes aparatos militares. La frontera entre lo que se ha conocido como medio de comunicación y como arma de la guerra, es cada vez más difusa. Por lo tanto, hay una tendencia a la pentagonización de los medios de comunicación que en algunos casos terminan dirimiendo los conflictos bélicos instalando matrices de opinión para generar desestabilización y en otros casos son los grandes impulsores de escenarios de violencia que terminan en golpes de Estado. Estamos en medio, por lo tanto, en este escenario de militarización de medios de comunicación hegemónicos que pasan a formar parte de este arsenal dominante, hegemónico, imperial. Quienes creen todavía que los medios hegemónicos sostienen con algún grado de veracidad, de credibilidad, el concepto de que son democráticos, de que son independientes, de que practican la neutralidad valorativa, yo tengo que reafirmar a partir de los propios documentos del Departamento de Estado que eso es simplemente un mito. Lo que nos está confirmando y lo que nos ha confirmado durante estos últimos 30 o 40 años de investigación, fundamentalmente Armand Matelard, Chomsky, o el propio eh, Ignacio Ramonet, es algo que se verifica de manera cotidiana. Desde esta perspectiva más teórica, Matelart, en un texto, La agresión desde el espacio, en un texto de la década del 70, sostenía que había una tendencia creciente, a que los medios eh, vinculados a la comunicación, medios electrónicos o electromagnéticos, cada vez más tendían a ser, a convertirse en herramientas más sutiles de la guerra. Y Matelarte, una investigación importantísima, lo demostró fundamentalmente en el caso de Vietnam. Chomsky, a su vez, demostró que esta relación entre las élites norteamericanas y la corporación, el complejo industrial militar, o el complejo industrial militar, cada vez más suplantaba el poder del Estado norteamericano. Dicho de otra manera, el Estado norteamericano se expresaba de manera virulenta a través del complejo militar industrial. Y ese complejo militar industrial, para legitimarse, para expandirse, para generar ingresos, requería fundamentalmente medios de comunicación. Y estos medios de comunicación so, se habían convertido en el soporte fundamental del poder norteamericano. Sirios y troyanos, demócratas y, y, y republicanos, recibían desde hace tiempo, con el mismo entusiasmo, cantidades fastuosas de recursos económicos financiando sus campañas electorales. Lo hemos visto en los últimos meses en los Estados Unidos, la denuncia de los estudiantes a partir de una masacre en una unidad educativa, una denuncia abierta respecto al financiamiento de 40 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle en favor de su presidente actual, Donald Trump. Ejemplos como ese, Existen eh, eh, en, en los Estados Unidos que hoy día están siendo desclasificados. Dicho de otra manera, el poder político norteamericano en realidad está sostenido sobre este gran complejo eh, industrial eh, de las armas. Esta eh, estas, son, esta, estas son investigaciones que han sido ampliamente documentadas eh, y por lo tanto este complejo y este poder político requiere fundamentalmente convencer a la opinión pública norteamericana para asistir a las guerras que decide este complejo. Este proceso de convencimiento de la sociedad norteamericana para aprobar la participación de Estados Unidos en las guerras que deciden, Chomsky ha llamado eh, la búsqueda de la concertación o el proceso de consenso, una suerte de panoplia política que le permite a este complejo ejercer su poder. Y finalmente, eh, Ignacio Ramonet, en su último texto eh, sobre el imperio de la vigilancia, eh, nos, nos, nos permite entender la dimensión que están adquiriendo fundamentalmente las grandes empresas vinculadas al desarrollo de los sistemas de información y comunicación. En esa para cerrar esta, esta breve introducción acerca del papel que hoy día tienen los medios de comunicación, yo solamente quisiera eh, pasarles un dato relativamente interesante. Mattelart, en, en el libro La cultura como empresa multinacional de la década de los 70, identificaba que de las 100 empresas más importantes de los Estados Unidos en 1970, 21 de ellas estaban vinculadas con empresas eh, familiarizadas con el desarrollo tecnológico asociadas a la comunicación. 21 empresas. Y que además estas empresas, de las 21, el 80% de estas empresas eran empresas contratistas del Departamento de, de Defensa. Dicho de otra manera, desde la guerra del Vietnam en adelante, prácticamente la tecnología de la comunicación se pone al servicio de la guerra. Y en el último informe de la Cepal, la Cepal nos informa, que en los últimos 10 años se ha producido una transformación, esto que sostiene Chomps, esto que sostiene Ramonet, se ha producido una transformación copernicana respecto al poder económico de estas industrias vinculadas a la comunicación. El año 2006, las las empresas más grandes de las empresas mundiales, más poderosas, estaban vinculadas fundamentalmente al petróleo, como la ExxonMobil. También estaban empresas vinculadas a la industria y al sistema financiero. Es decir, las primeras empresas o las empresas más grandes, el año 2006, las más grandes del mundo estaban controladas por la, por la industria del petróleo, por el ámbito industrial y por el sistema financiero. El año 2017, o sea, hasta el año 2000, en menos, de, en menos de una década, resulta que las empresas más grandes del mundo son empresas vinculadas con el sector de la Tecnología de las Informaciones. Dicho de otra manera, hoy día estas empresas vinculadas a la Tecnología de las Informaciones son las empresas más grandes del mundo y casualmente son las empresas que hoy día tienen los contratos más fastuosos con el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa por supuesto. Esta es una realidad que permite entender, por lo tanto, el papel que han adquirido estas empresas vinculadas a los sistemas de información al servicio de esta disputa global por el control de los recursos eh, naturales a escala planetaria. Este es un elemento fundamental para explicar hoy este gran fenómeno de la comunicación vinculada a lo que se ha llamado, a lo que Mattelart ha llamado la, eh, la cultura de masas. El fenómeno de la masificación, el fenómeno de la globalización, el fenómeno del lenguaje planetario homogeneizante, no forma parte del desarrollo de la democracia, forma parte del impulso de estas grandes corporaciones económicas que están fuertemente vinculadas al complejo militar industrial que procura ejercer control sobre regiones que tienen valor estratégico en distintos lugares del mundo. No es una casualidad, por lo tanto, que estas empresas a escala planetaria hayan instalado una matriz de opinión respecto a las guerras modernas. a La guerra contra Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, a las guerras modernas. Y la característica de esta, de esta gramática beligerante, la característica de este lenguaje planetario, es en definitiva un lenguaje beligerante. Lo que se ha instalado en la cultura de las masas, lo que se ha instalado en la opinión pública global, es este lenguaje de la guerra, a través de los símbolos, de los códigos, a través del lenguaje de los medios, a través de la explicitación de los arsenales que todos los días aparecen en la radio, en la televisión, en las redes sociales o en los medios de comunicación que existen. Por lo tanto, no solamente hay una tendencia a la militarización de los medios, hay una tendencia irrefrenable al uso de, eh, militarizado del lenguaje, existe una expansión simbólica planetaria vinculada al modelo occidental dominante y consecuentemente esta externalización del poder de los medios de comunicación ha instalado dos elementos fundamentales en la sociedad global. Por un lado, el temor. Y por otro lado, la mentira. Estamos asediados planetariamente por estos engranajes del miedo y de la mentira. La guerra contra Saddam Hussein, contra Irak, se ha caracterizado fundamentalmente por la mentira, el pretexto de las, la posesión de armas de destrucción masiva. O las otras guerras, en nombre de la recuperación de la democracia, en el caso de Gaddafi, el uso de armas químicas, en el caso de Siria. Hoy la característica dominante del discurso, pentagonista se sostiene en la mentira. Y por otra parte, en el temor y en el miedo que induce a sublimar la idea de la invencibilidad de la mayor potencia militar del mundo y por lo tanto a introducir este tercer componente de lo que llamamos la pentagonización, que yo puedo resumir, más bien, como la política del escarmiento. Si hay, por lo tanto, algo que combina, que conjuga a escala planetaria, a través de los medios de comunicación, son estos tres elementos que asedian prácticamente al consumidor de los medios de comunicación, mentira, miedo y esto que acabo de señalar, escarmiento. Dicho de otra manera, el mensaje es que no hay otro poder superior ni supremo que el poder unilateral militar de los Estados Unidos contra el que nadie puede enfrentar. Segundo, aquel que osara enfrentar el poder militar, el poder imperial, el dominio o la hegemonía norteamericana, tiene los días contados bajo el símbolo del linchamiento de Gaddafi o el ahorcamiento de Hussein o la eliminación física de quienes osaran desafiar este imperio dominante. Hoy día, esta configuración del poder imperial tiene, para sintetizar, tiene esta su expresión avasalladora, aplastante, dominante, mediatizadora en el soporte mediático a escala Por un lado, es este gran componente que funciona para preservar o para perpetuar el poder imperial. Pero hay otro componente que funciona a escala nacional o a escala regional. Y ese otro componente es el que se domina, denomina la diplomacia pública. Si este soporte del poder de las industrias tecnológicas soportan el poder del complejo militar-industrial, hay otro escenario que, en el que se construye el poder político del imperio norteamericano, que tiene que ver con la diplomacia pública. ¿Qué es la diplomacia pública? La diplomacia pública hoy no es nada más ni nada menos que la capacidad financiera, política, tecnológica que utilizan las embajadas de los Estados Unidos a lo largo y a lo ancho del mundo para manipular, para desestabilizar, para envilecer a los medios de comunicación e instalar en la opinión pública la imagen de un imperio benévolo de una civilización bondadosa, de una, de una, uh, de, de una nación eh, respetuosa de la democracia. Y entonces, para ir cerrando, yo quiero eh, demostrarles cómo funciona la diplomacia pública en aquellos países que no necesariamente están alineados a la hegemonía norteamericana. Dicho de otra manera, ¿cómo funciona la diplomacia pública en aquellos países que han decidido ser eh, los arquitectos de su propio destino? En aquellos países que quieren ser ellos mismos, en aquellos países que quieren emanciparse. ¿Cómo funciona la diplomacia pública? No voy a hablar del caso de Cuba, Cuba creo que es la, eh, el país que más ha soportado la cantidad de operaciones encubiertas, dirigidas desde los medios de comunicación social o a través de los medios de comunicación, de, eh, y que hoy día se expresan de una manera bochornosa en la radio Martí o en algún canal de televisión o eh, ha pasado por eh, sus operaciones encubiertas como el zunzuneo, etcétera, etcétera. Cuba es un país que, ha so, que está soportando valiente, in, heroica e inteligentemente esta eh, desco... Este, poder descomunal de la diplomacia eh, pública, lo que no ocurre con otros países a excepción, por supuesto, de Venezuela, que también está desarrollando una capacidad extraordinaria para resistir, no solamente el asedio de esta panoplia mediática eh, eh, dominante, imperial, sino también esta panoplia dominante eh, nacional. Permítanme leer, por lo tanto, cómo funciona, cómo opera eh, la diplomacia pública frente a gobiernos progresistas. ¿Cómo es, que, cómo es que se utilizan los medios de comunicación contra gobiernos progresistas en la región. Quisiera que escuchen ustedes la hipótesis beligerante del Departamento de Estado sobre Chávez y luego las decisiones beligerantes del Departamento de Estado contra Chávez. Y este es un estos son documentos sustraídos, más bien documentos traducidos de los cables de Wikileaks escritos por el embajador norteamericano en Caracas. Y dice así, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está tratando de dividir América Latina agresivamente entre aquellos que compran su populismo, su política antiestadounidense y su mensaje autoritario y los que tratan de establecer y fortalecer el libre mercado, las políticas de base democráticas y la institucionalidad. En telegramas separados de nuestros cargos se ofrecerán nuestros puntos de vista colectivos sobre cómo abordar mejor la amenaza que esta campaña representa a los intereses de Estados Unidos. Pero está claro que necesitamos más y más flexibles recursos y herramientas ...para contrarrestar los esfuerzos de Chávez... ...para asumir mayor dominio sobre América Latina... ...a expensas del liderazgo de Estados Unidos y sus intereses. Desde la perspectiva de nuestros cargos... ...le hace embajador, asesor político, director de la CIA en Venezuela... ...dice, desde la perspectiva de nuestros cargos... ...existen seis áreas principales de acción para el gobierno de los Estados Unidos según busque limitar la influencia de Chávez. Uno, conocer al enemigo. Chávez fue declarado enemigo, no un presidente democrático, no un eh, dirigente, un líder elegido democráticamente por su pueblo, no. Chávez fue declarado enemigo de los Estados Unidos. Conocer al enemigo. Tenemos que entender mejor cómo piensa Chávez y qué intenciones tiene. Segundo, atraer directamente. Debemos reafirmar nuestra presencia en la región y atraer ampliamente, especialmente, a los que no son de la élite. Tercero, cambiar en panorama político. Debemos ofrecer una visión de esperanza y respaldarla con programas financiados adecuadamente. Cuarto, mejorar las relaciones militares. Debemos continuar fortaleciendo vínculos con los líderes militares en la región que comparten nuestra preocupación con Chávez. Quinto, jugar con nuestra fortaleza. Debemos enfatizar que la democracia y un enfoque de libre comercio que incluye responsabilidad social corporativa, proporciona soluciones duraderas. Y sexto, la diplomacia pública es clave en Venezuela. Esta es la batalla de ideas y de visiones. Y a continuación, sin ningún escrúpulo, se supone que estos iban a ser cables desclasificados el año 2000, probablemente 60, pero que fueron desclasificados previamente por... Eh, Wikileaks y Julian Assange y a continuación sin ningún rubor le piden millones y millones de dólares al Departamento de Estado para implementar la diplomacia pública o, y también o, pa, o, dice, o para impulsar la batalla de ideas y visiones contra Chávez para imponer nuestro programa. Los adalides de la libertad de expresión, los campeones de la democracia, convierten a nuestros pueblos en sus enemigos. El contexto... Estados Unidos, a través de una operación encubierta, e intentó evitar que el presidente Ortega llegara al gobierno el año 2006. Y para eso se gastó millones de dólares. Pero desafortunadamente, la realidad se impuso a los millones de dólares y Ortega fue presidente. Y esto es lo que, lo que decía la embajada de Estados Unidos en Managua, en un cable confidencial. Sin un control, Ortega probablemente llevará a Nicaragua a la misma ruta de Venezuela. Necesitamos tomar medidas decisivas y medidas bien financiadas para reforzar los elementos de la sociedad nicaragüense que puedan detenerlo antes de que él lleve a la mayoría del pueblo nicaragüense a la complacencia o los amenace para que no hablen. Sin nuestro apoyo, nuestros amigos de mentalidad democrática podrían fallar. Para mantener nuestro lugar en la mesa, es decir, para preservar su poder, recomendamos una inversión adicional de aproximadamente 65 millones para los próximos cuatro años. Redacción del embajador de Estados Unidos en Managua. Buscando amor en los lugares equivocados. Los lazos profundos de Ortega con Venezuela y Cuba son dolorosamente evidentes. Después de que Ortega realizó una visita semisecreta a Caracas el 23 de febrero, regresó más enérgico que nunca. Los técnicos venezolanos ya están semi-incrustados en varios ministerios. Ortega no solamente elogia la asistencia venezolana y cubana, recientemente recibiendo como invitado al ministro cubano de Cultura, pero minimiza o resta importancia a nuestros programas. Ha denunciado nuestro apoyo a antinarcóticos como meras migajas y hace escasa mención de nuestro programa New Horizons. El imperio se queja de la ruptura colonial presidida por Ortega. Condena la solidaridad del pueblo venezolano y del pueblo cubano, que por cierto lo criminaliza. Sobre este escenario, dice... Si Ortega está sistemáticamente resaltando a sus enemigos percibidos para intimidarlos desde el principio, tenemos que ser igualmente estratégicos y resaltar de forma reservada a nuestros amigos para apoyarlos ahora y hasta el año 2011. Nuestros aliados potenciales incluyen a los partidos políticos, democráticos, la Asamblea Nacional, la prensa libre, un número limitado de ONGs, algunos sindicatos no sandinistas, la policía y el ejército. Debemos tomar medidas para reforzar aquellos elementos que lo puedan detener efectivamente antes de que lleve a la mayoría del pueblo nicaragüense a la complacencia. Sin nuestro apoyo, nuestros amigos de mentalidad democrática están perdidos. Por lo tanto, solicitamos a Washington que considere encontrar los medios para apoyar las siguientes iniciativas. Aumentar el dinero de la AID para ayudar a la democracia con 4 millones de dólares para el fortalecimiento de los partidos políticos, los medios de comunicación y las ONGs con mentalidad democrática. 250 mil dólares por año para crear un programa de cambio legislativo. Dos millones de dólares, fondos de AID para proyectos pequeños para contrarrestar el apoyo venezolano y cubano. Reconstrucción de escuelas. Necesitamos 250 mil dólares para un fondo de democracia manejado por un programa de respuesta rápida. 500 mil para establecer y ejecutar centros de esquina americanos con cafés internet integrados en áreas estratégicas del país. 500 mil dólares al año para un fondo de conocimiento público que proporcione tiempo en el aire y espacio en periódicos para que se dé a conocer al público el alcance de nuestras actividades y así sucesivamente. Quería mostrar estos dos eh, componentes, estos dos factores eh, fundamentales, estratégicos, vinculados a los medios de comunicación, a los sistemas de información, para desmitificar el discurso de la democratización de los medios de comunicación, obviamente no eh, no estoy pretendiendo satanizar a todos los medios de comunicación, me estoy refiriendo fundamentalmente a los hegemónicos, a los dominantes, a los que están financiados y vinculados por las grandes empresas transnacionales eh, norteamericanas, y también quería destacar este papel político desestabilizador de este componente llamado diplomacia pública, encuentra en el financiamiento del Departamento de Estado recursos para promover golpes de Estado en nuestros países. Eh, hoy día, Nicaragua se encuentra prácticamente bajo una situación de golpe de Estado. Hoy día, Venezuela está siendo agredida de la manera más ruin, como solamente ha sido agredida Cuba. Cuba está siendo agredida permanente y continuamente, además de haber soportado, de estar soportando heroicamente el bloqueo. En Bolivia la situación no es distinta. La diplomacia pública está funcionando probablemente con la misma eficacia o relativa eficacia que está funcionando en Venezuela o en Nicaragua. Desafortunadamente, los me, algunos medios privados de comunicación se han puesto al servicio de la diplomacia pública, que no es otra cosa que poner los medios de comunicación al servicio del golpe de Estado. Y esto nos debiera permitir eh, no solamente... Eh, cuestionarnos sobre el papel que hoy día cumplen los medios de comunicación en democracia, sino también debiera permitirnos plantearnos alternativas eh, plausibles para enfrentar este asedio eh, comunicacional, político y militar que viene desde el imperio. Muchísimas gracias.